En estos momentos difíciles que estamos enfrentando, hay muchos héroes detrás. Queremos recompensar a una parte de nuestros héroes luchadores. Ese eres tú, nuestra comunidad. Cookback's to Immigration, apoyo y solidaridad, estamos dando consultas gratis en este mes. Llámanos para una consulta al 404-816-8611. Cookback's to Immigration, siempre al lado de inmigrantes. Amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos, les saluda Alfredo Suárez. Hoy, como de costumbre, una vez, mil, eh, uno de los miércoles de cada mes, tenemos la oportunidad de conversar con el abogado Charles Koch de la firma de Cox Master Immigration, a quien le damos de inmediato la más eh, cordial bienvenida. Abogado, buenas tardes, un placer eh, tenerlo. Buenas tardes, gusto verte, Alfredo. Otra vez regresamos, porque siempre hay preguntas de inmigración, ¿no? Así es. Y desde ya ustedes pueden hacer sus preguntas en este Facebook Live. De igual forma, dejamos a disposición eh, la página web immigration o inmigración .net y el teléfono 404 937 7272 para que se comuniquen con el abogado. Eh, si quieren plantear su caso un poco más a fondo, no lo quieren exponer por estas vías. El abogado igualmente eh, y todo su equipo eh, lo va a atender. Abogados, vamos a comenzar con el tema que desde, desde las elecciones pasadas es tendencia, digamos, para todos los inmigrantes, es la tan ansiada reforma migratoria, en la cual parece que está en un punto muerto, y ya los republicanos dicen, ok, vamos a sentarnos a conversar, vamos a hablar, pero me arregla primero el problema que existe en la frontera a yeah, I mí mean, es obvio Ese es, es como en inglés la palabra es un con ese es que si tú haces esto ya de ahí voy a pensar de tal vez hacer algo en el futuro Ese es lo que hacen cada vez ese plan de los republicanos hoy en día necesitan que no arreglen la situación migratoria porque le ayudan, ellos piensen que le ayudan a ser elegido ese saca del poder en desde la vida de los inmigrantes y el éxito económica de los Estados Unidos es, otra vez es, es son los republicanos que ya está haciendo nada al otro lado Alfredo los demócratas están en control ellos tienen la habilidad de tener un voto en el Senado pueden hacerlo pero están hesitando es porque no ellos no entienden cómo usar el el poder es ah ¡Malditos a todos! Usted, usted me decía en, en, en programas anteriores que esta situación que se está viviendo en la frontera no es nada nuevo, que bajo la administración del presidente Trump eh, se ha venido o, o, o era constante ver esta, esta situación en la frontera sur de los Estados Unidos. Ya yeah, Lo que estamos viendo en la frontera hoy día es típico de este tiempo del año. Yeah, además del año pasado, cuando todos estaban cerrados, siempre lo hemos visto. Trump los, mal, los, los maltrató horriblemente los niños, pero Biden sigue devolviendo las mismas personas que devolvió Biden, que Trump. Entonces, aunque hoy día anunció que ya van a dejar de entrar mil personas que habían tirado él y Trump um, para esperar sus audiencias de asilo a México. Algunos perdieron su sitio porque fueron secuestrados. Los van a dejar 7,725 mil los que van a entrar a los estados para hacer su caso, decirlo de aquí, pero siguen aún peor. No, no solamente tirándolos al México, pero volándolos tal vez de Houston. A Tijuana, donde no tenía ningún contacto con nadie. I eso mean, es otra vez horrible, horrible, son Bien, mejor que esto. Abogado, ya comienzan a, a llegar preguntas por parte de eh, nuestra audiencia. Eh, por aquí tenemos una, un hijo que está casado con un dreamer, ¿puede ayudar a arreglar a su mamá? ¿El dreamer puede arreglar a su mamá o la mamá puede arreglar a la hija, la chica? El hijo, que se puede arreglar, está casado con una dreamer, que si puede ayudar a su mamá a arreglar los papeles. No, para, para ayudar a una madre, para arreglar, el niño tiene que ser un ciudadano. Y la mamá tenía que haber entrado legal a los Estados Unidos. Además, okay. de esto no hay modo de arreglar a la mamá. Aquí eh, otra pregunta de Arcángel Carmelo nos dice, ¿Cuánto está tardando el ajuste del estatus I-485? No sé en qué parte del país vive. En cada parte del país, por ejemplo, aquí en Georgia, dice 16 a 37 meses, que es locura. En otras partes del país dice 8 a 15 meses entonces depende en dónde vive en estos días también abogado nos llegó a a, a, a mundo hispánico un caso en el cual son dos hermanos los dos eh, introdujeron al mismo tiempo eh, todo lo referente a la residencia ya a uno de ellos le llegó y al otro ha, todavía no ha tenido respuesta por parte de, de, de, de migración ¿Qué pasa en esos casos si los dos lo enviaron, se envían a oficinas diferentes? ¿Cómo, cómo es la situación? Porque mucha gente a veces envía su valija o envían todos sus casos los dos al mismo tiempo y a uno sí le responde y al otro no. Bueno, tuvimos la misma situación con gemelos que aplicaron juntos por, para ser dreamers, para la DACA. Uno fue aprobado en dos meses, otro en once. ¿Por qué? Bueno, porque cuando llegue, aunque los mandamos en el mismo sobre, uh, es que son asignados a... Uh, individuos que trabajan con inmigración, adjudicadores distintos y algunos son más despacio que otros y, y así o uh, sea, es mal gerenciado más que todo es la mal gerencia uh, y UCEs es un es um, un gran ejemplo de la mala agencia de, del gobierno y siempre lo ha sido y desafortunadamente, siempre lo será bien aquí tenemos otra uh, que... hasta que soy presidente pero pronto, pronto llegará ese momento buenas tardes abogado, una pregunta eh, es mi caso está en proceso, el siguiente paso es el perdón y tengo que irme a mi país porque me cambié el apellido, me dijeron que antes de salir del país pida una investigación de un tipo de folla para ver si tengo orden de deportación y no me dejen regresar bueno, mi pregunta es, Olin, creo que entiendo, se llama nos dice. entiendo lo que está diciendo la pregunta que yo, otra vez, es la razón que es importante de hacer consultas, porque necesito más información. Ya aquí tantos números que para que usted, usted... 404-937-7272. No, si usted, Margarita, fue detenido en el pasado por inmigración en la frontera o aquí en los estados, es una buena idea para hacer la FOIA. Si nunca fue detenido, no hay ninguna razón para hacer la FOIA. Eso es tan sencillo. Otra pregunta nos dice, si soy mexicano con visa de turista y quisiera vivir en Estados Unidos de manera permanente, ¿pudiera realizar algún trámite? Uh, Alfredo, yo enseño en la escuela de ley aquí en Georgia en un, unas un, un tópico de inmigración. Okay. La respuesta a esa pregunta es esa clase que dura 16 semanas y 32 horas. Pues la mejor pregunta que debe hacer después de una consulta y obtengo información de Max, y de ahí decidimos cuál es la vía mejor por él. La vía más sencilla, por supuesto, es enamorarse con el gringuita linda y obtenga uh -huh. la adherencia por medio de ella. Eh, otra pregunta nos dice, ¿cómo puedo saber si un inmigrante arregló papeles? Tener una consulta con un abogado con experiencia y conocimiento para hacer el análisis. Y Gris, ahí están los números. Gris Cervantes nos dice, una madre que tiene su hijo de 7 años autista y su esposo con cáncer. ¿Qué posibilidad hay sobre un permiso o residencia? Tal persona debe aplicar por la acción diferida um, con inmigración, acción diferida con inmigración. <risa> ya están aprobando los otros ya que uh, Trump lo usó duro bien uh, las aprobaciones. Pero ya hablo con un abogado tan rápido como siempre. Nosotros hemos hecho cientos de estos. Llámanos si te ayudamos. Para sacar un permiso de trabajo, nada más. Nos da residencia. Jay gutiérrez nos dice: Yo fui deportado hace 11 años, ya cumplí con mi castigo de 10 años que me dijeron para no regresar. Tengo una hija ciudadana americana, ¿qué puedo hacer? Bueno, si ella tiene 21 años, ella te puede iniciar el proceso de pedirlo. Llama por la oficina y te ayudamos con esto. Eh, Maribel Hernández, una persona con DACA que no renovó su permiso hace dos años, ¿lo puede hacer ahora? obtener un chequeo de su cerebro y averiguar por qué hizo tal cosa. Uh, no, Maribel, puedes aplicar. De nuevo, eso es fácil. Javier Núñez por aquí nos dice, pero vamos a ver arriba si dejó alguna pregunta. No, me imagino es que si él puede eh, obtener algún tipo de estatus en el país. Dice, mi hijo es nacido en Atlanta y yo tengo 13 años fuera de Estados Unidos. Ok, ¿qué edad, qué tiene, edad tiene? tiene su hijo? Tiene que tener 29 años. Claro. Eh, Margarita Hernández dice que la detuvieron en Texas hace 20 años. Oh, entonces debes hacer una folla, probablemente un follo de obim donde sacan, sacamos sus, sus huellas digitales y los mandamos a la migra y ellos nos responden con un chequeo con sus, con sus huellas. Probablemente si fuiste devuelto inmediatamente a México, eso es un retorno voluntario, uh, pero mejor de verificarlo. Eh, Román Mejana dice que él está casado con una ciudadana, ¿puede arreglar? Actualmente, lo que dijo, dijo era, estoy casado con un ciudadano, con puedo Arreglado. arreglar. Okay. Exacto. Okay. Hay que leerlo correctamente, Alfredo. Yo uh, trato de, de, de, no, llevar, de llevar el sentido. Y no, debo de hacerlo exacto. Okay. Um, uh, debería, depende, I mean, si usted entró en documentado y solamente vino una vez y no tiene ningún orden de deportación y no tiene, tiene algún crimen, Sí, ella te puede arreglar. Eh, Mari Chuy Olivar dice: Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo están tardando las visas U? Ya llevamos cuatro años esperando. Cinco años. Le falta un año. Sí. Eh, Mónica Lariz dice: ¿La foya se saca solo una vez o cuando quiera hacer un trámite se saca otra? No, una vez nomás, porque es la historia que tiene inmigración. Rigo Morales nos dice que cuál es el requisito para un permiso de trabajo. Hay 47 tipos distintos de permisos de trabajo. ¿Cuál de ellos estaba pensando? Jay Gutiérrez nos responde y nos dice, toda mi familia es ciudadana americana. Aún eh, Asia tengo que, aún así, tengo que esperar hasta que mi hija cumpla 21 años. Bueno, si, si no buscas una ciudadana esposa, que es ciudadana, sí. A mi hija le dieron un permiso de trabajo y lo dejó vencer. ¿Puede volver a solicitarlo? ¿En qué está basado el permiso de trabajo? Típicamente sí, pero necesitaríamos entender bajo qué programa está aprobado. Esta pregunta ya también la respondió el abogado anteriormente. ¿Cómo puedo sacar un permiso de trabajo? Soy de Culiacán, Sinaloa. No, oh, sí, es de Sinaloa. Tenemos reglas especiales por esto. No, no es verdad. Es lo mismo por todos. Eh, Margarita Hernández dice, mil gracias por responder tan aceptadamente, abogado. Dios los bendiga. Suerte, Margarita. Eh, Janet Castillo dice, yo gané un asilo y apliqué para la residencia hace un año y no me ha llegado nada. El trámite lo hice en Miami. Florida. Bueno, well, well, te llegó un recibo y te llegó un permiso de trabajo si aplicó por eso. Entonces le llegó algo, pero inmigración está tomando dos o tres años para aprobar esto. A propósito de los recibos, también nos han llegado muchas preguntas sobre el TPS de los venezolanos. Y a algunos le ha llegado el recibo, a otros no le ha llegado el recibo, pero quieren saber cuándo, cuándo le van a dar respuesta, cuándo van a aprobar el TPS o cuándo le va bueno, a llegar un documento. Yo, yo no que se, un de trabajo, ahorita, se, se, protegidos. se puede decir ahorita lo que dice inmigración en cuanto a los tiempos que está tomando para, para adjudicar tal aplicación. Verificamos esto porque ellos lo publiquen en su sitio de web. Ahorita ellos están diciendo para obtener la aprobación de la TPS, está tomando tres o oh no, actualmente tenemos que chequear otro lugar, ese es por Haití. Uh, vamos a verificar lo que dice por Venezuela. Están diciendo que están tomando oh, seis a ocho meses, seis a ocho meses para tener la aprobación y, y son muy atrasados en, uh, en recibos también. Con ese recibo que... Eh, que el a, los de, los de, eh. sí. en, Cuando ya le llega el beneficio... Y eh, esa es otra pregunta. Cuando ya tienen el, el recibo, ¿están protegidos ya? o oh. Hasta que recibe la aprobación. Ok. Lo único que pueden sacar es su, su licencia de conducir. Hasta que okay. tienen su permiso de trabajo no puede hacer tal cosa. Ok. Eh, Precio para los trámites de ciudadanía, dice Raúl Medina. Inmigración está cobrando $770, 25 dólares. Eh, Juan de León dice, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para regresar a mi país? Se me fue esta pregunta. Eh, ¿Un residente permanente puede aplicar a la esposa y los hijos que están afuera de los Estados Unidos? Aquí la vemos. Lo que pasa es que tengo un problemita aquí con el computador. Oh, ok. ¿Qué? Yo estaba contestando esta pregunta con Juan de León ok, vamos a responder esta tiene, puede esperar hasta que tiene cita en su consulado y tiene la aprobación del perdón que usted se necesita um, ¿cuál es la próxima pregunta? porque estaba está enfocado de Juan aquí mi marido oh. lo recibió la migración y estuvo siete meses de apelación pero no le dieron lo que le dieron fue una salida voluntaria ¿será que puede pedir una visa de turista en Guatemala? no otra pregunta, mi hijo tenía DACA hace seis años, tuvo un accidente había tomado un poco, nadie salió afectado y ya no pudo renovar más DACA. Hay posibilidades de que pueda volver a renovar DACA sin que tenga problema. Es decir, no con, un DUI. No, no con un DUI. Tomando un poco es un gran pecado en los Estados Unidos. Además, es una estupidez de tomar y manejar. Mónica Lariz dice, si lo deportaron por 10 años, puede tratar de sacar un perdón antes de los 10 años para intentar arreglar. Sí, absolutamente. Otra pregunta dice, eh, esta ya la respondimos, ¿puedo usar una certificación de la corte de hace tres años para una visa U por violencia y no la sometí en su tiempo o ya está expirada? Bueno, tendrá que tener la firma de la policía, el corte o fiscal en la forma oficial dentro de los últimos seis meses para aplicar por la visa U. Mi hija tiene DACA por ocho años, ¿puede aplicar para residencia ya? No por DACA, porque no existe una vía. Otra pregunta nos dice, ¿la orden 131 sirve para pedir que un hijo que está en los marines pueda pedir a su mamá? Ella está hablando de un programa que se llama Parole in Place. Es un modo por lo cual inmigración usa la ficción legal de tener un niño en el ejército para perdonar su entrada y darle una entrada legal como polvo mágico. Puf, entraste ilegal y de ahí puede arreglar los Estados Unidos. Hola, buenas tardes. Mi hijo es ciudadano, tiene 24 tiene 24. Migración lo detuvo y fue a corte y no lo deportaron. Mi hijo lo puede arreglar. ¿Le no, puede decir, arreglar? Se le puede arreglar algo. No no deportaron a la mamá o al niño. Mira, si él tiene depende, esa es la, la razón que hacemos si consultas. Ahí están a los él, números. Dámelo. desde ya. Eh, hola, buenas tardes, abogado. Mi hija acaba de cumplir sus 18 años. ¿Ya me puede meter papeles? No, te faltan no. tres. 21. Soy mexicano, tengo visa de turista y he registrado una compañía en California. ¿Hay alguna oportunidad de cambiar mi tipo de visa y obtener una visa de trabajo para trabajar en mi empresa? Si está invirtiendo dinero en la empresa, puede obtener una visa E2 por inversionistas bajo, inversionistas bajo nafta. Ah, debes hablar con un abogado porque es un proceso un poco complicado. Otra pregunta nos dice. Eh, bueno, vamos a ver. Puedo hacer ciudadano. Eh, llevaba seis años casado con un americano, pero no me hice residente hace tres años. Ahora estoy divorciada. Tiene que estar cinco años como residente si no seguiste casada. Mi hija entró menor de edad y uno y, le, y uno dieron su residencia y otros dos nomás dieron un permiso de trabajo pero el abogado dijo que se calificaron pues ellos ellos padre, dieron tres, estar, a una le dieron permiso y una una es otro permiso de trabajo y yeah, ellos están pidiendo bajo probablemente el programa de special immigrant juvenile jóvenes especiales a uh, inmigrantes y eso es inconsistente en el tiempo, cuando fue puesta la aplicación, ¿Dónde está pendiente, si está en la corte, todavía hay muchas preguntas que tenía que hacer para, para contestar la pregunta. Patricia Flores dice, un número y dirección para cita, 404-937-7272. Patricia, ahí lo tienes. Ahí está. ¿Hay una ley eh, para una persona casada con un ciudadano sin salir de Estados Unidos? Sí, absolutamente, si entró legal. Si no entró legal o no tiene la protección de la ley 25 y tienes que salir. John Sánchez aplicó por una visa. U ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para un permiso de trabajo? Cinco años. ¿Por qué todo está retrasado? Porque Donald Trump es un payaso que odiaba a odia a inmigrantes. Y Biden, más o menos incompetente, que no pueden corregir las cosas más rápido. Es más rápido obtener una green card entrando con visa de turista. Eh, para su esposa, su hija de 11 y 21 años, soy residente y mi hija de 18 años es ciudadana americana, dice Abel Zúñiga. Bueno, well, si entraron con visa, pueden arreglar aquí cuando usted es un ciudadano. Su hija, de 20, si tiene 21 años, puede arreglar a su esposa o su madre, pero no sus hermanos. Entonces todo se arreglaría a ver si usted tenga la ciudadanía. Otra pregunta dice: eh, ¿Un colombiano puede pedir asilo con la situación que pasa ahora en Colombia? Bueno, esa no es una buena pregunta. La pregunta es: ¿Puede ganar asilo? Porque cualquier persona puede pedir puede. asilo y eso es irrelevante, aunque lo que se puede ganar y es casos de asilo no son basados en las situaciones malas en su país. Son basadas en específicamente instancias en tu vida que refleje persecución del gobierno. Otra pregunta dice Poncho Llantas, tiene una hija con síndrome de Down, ¿puedo arreglar papeles por ella? No, pero puede pedir la, puede pedir el, el, el, el, um, la acción de ferida por esto. Gabriel Escamilla dice: ten, eh, ha salido dos veces a México, pero la última vez lo agarró migración. Eso tiene 17 años. ¿Tengo alguna opción? No, lo siento. Tiene que esperar por un en la ley. ¿Puedo aplicar una persona por DACA por primera vez? Absolutamente. Hágalo ahorita. Eh, otra pregunta: eh, preciso los trámites de ciudadanía. Ya lo decimos. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? En mi país, para regresar, mi esposa es ciudadana americana, pero yo tuve que abandonar el país por dos años porque estoy bajo. Ya contestamos la... esta pregunta de Juan de León antes. Ya la contestamos, ok. Sí. Eh, aquí está otra, nos dice esta está bien larga. Me recogieron la visa el día primero de octubre, primero de enero. Del, el 10 de enero del 19 al sacar permiso para cruzar la frontera. Soy una persona de gran honor y respeto, el cual no creo haber cometido falla alguna, menos delitos. Ignoro las causas de mi restricción de mi visa de turista. Le agradecería me de una respuesta ya que deseo mi visa para seguir comprando mis necesidades y poder trasladarme a Estados Unidos sin ningún percance ya que soy una persona de bien. I mean, no entiendes cuál es su pregunta. Creo que le, le, le, le revocaron su visa de, de turista o no se la renovaron sí, cuando renovó, fue no, al con, consulado en su país. Ya tiene que repetir lo del consulado. Eh, tengo un compañero, quiere saber si él necesita eh, ver estudiado para aplicar para DACA. Tiene que tener su diploma de high school o estar inscrito en clases de GED o. Estar en clases de, de cualquier otra cosa a partir la DACA. Hilda Gabriel dice eh, me puede afectar mi estatus migratorio. Me arrestaron por un seguro que no era mío del 2010, pero cumplí con corte y el y, y provecho. Es un fraude y si sí, esto puede uh, dañarte, pero depende de su sentencia. Víctor Sandoval dice eh, ha estado 15 años sin salir del país. Puede arreglar. Depende cómo entró, verdad? Bueno, si tiene una esposa que es ciudadana, llámame. Eh, Tobar Elvira, el número de teléfono, ahí lo ven en pantalla, 404-937-7272, 404-937-7272. Está ahí, toda la, la conferencia que tenemos, ahí está el número bajo. Saludos al doctor Cook, es el mejor, nos ayudó con la visa para toda mi familia, infinitamente agradecida, dice Vicky. Gracias Bach. Vicky, gusto en verte. Si uno ha sido deportado, ¿qué opciones hay? Dice Adolfo López. Llámame por una cita para explorar las opciones. Esa es muy complicada. Ana Bautista dice que tiene 30 años acá. Tiene cuatro hijos. Ella es salvadoreña, está casada con un mexicano ciudadano, pero no me, no me presenté en el 92 a migración. ¿Puedo arreglar o no? Tiene TPS. Si tiene TPS, un hijo nacido aquí, ¿por qué no tienes la residencia? Solamente tiene que viajar bajo el y regresar y pedir la residencia. Eso es fácil. Pudiera haber hecho esto años atrás. Tengo un hijo, llegó en el 2014, pasó con migración, pero el abogado ha dicho que nada va a hacer. Bueno, debe llamar con un abogado que conoce la ley de inmigración. ¿Y cómo puedes hacer esto, Alfredo? Cuatro cero cuatro nueve tres siete siete dos siete dos cuatro cero cuatro nueve tres siete siete dos siete 2. Vamos a leer algunas últimas eh, preguntas. Que nos llegan a través de este Facebook Live. Agradecemos a todas las personas que se han eh, conectado. El teléfono del abogado ahí lo ven, lo están pidiendo nuevamente. Eh, ¿Qué puede pasar en una orden de deportación final? Bueno, ahorita no mucho si no eres detenido y no tienes un crimen. Biden no va a estar deportando gente que no tiene uh, condenas criminales. Así si tiene condena criminal, uh, tiene orden de deportación final. Ya te vas. Llega, abogado, ya estamos llegando ya a la parte final. Un placer nuevamente haber compartido con usted estos minutos y con toda nuestra audiencia. Su mensaje para todas las personas que están conectadas: que deben hablar con personas que conocen la ley. Una cosa que veamos aquí, Alfredo, es que mucha gente tiene mala información. No están recibiendo buena información. Y hay un modo de recibirlo. Llama a nosotros, a otros abogados conocidos, que van a decirte la verdad de su situación, aunque no es lo que tú quieres oír. Así es. Bueno, abogado, que pase una feliz tarde y estamos en contacto. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. A todos ustedes también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo este Facebook Live. Y recuerden que en un estamos a solo un clic de la información. Yo soy Alfredo Suárez y me despido. Hasta la próxima. Nos vemos. En estos momentos difíciles que estamos enfrentando, hay muchos héroes detrás.